El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ir. Presentación número 24. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ir en el tiempo pasado o tiempo pretérito. Hoy tenemos el verbo mentir, to lie. En pasado pretérito vamos a decir, yo mentí, terminación y, tú mentiste, iste, él, ella, usted mintió, yo, nosotros, nosotras mentimos, imos, vosotros, vosotras mentisteis, isteis, ellos, ellas, ustedes mintieron, hieron.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 pulir 7 unir 8 sacudir 9 suprimir 10 transcribir 11 transmitir 12 presumir A continuación tenemos el verbo lucir. Yo lucí. Tú luciste. Él, ella, usted lució, nosotros, nosotras lucimos, vosotros, vosotras lucisteis, ellos, ellas, ustedes lucieron. Tú luciste como una actriz de cine. Omitir. Yo omití, tú omitiste. Él, ella, usted omitió. Nosotros, nosotras omitimos. Vosotros, vosotras omitisteis. Ellos, ellas, ustedes omitieron. El testigo le omitió información importante al juez. Percibir. Yo percibí Tú percibiste, él, ella, usted percibió, nosotros, nosotras percibimos, vosotros, vosotras percibisteis, ellos, ellas, ustedes percibieron. Ella percibió un olor muy fuerte a gasolina. Persistir. Yo persistí. Tú persististe. Él, ella, usted persistió. Nosotros, nosotras persistimos. Vosotros, vosotras persististeis. Ellos, ellas, ustedes persistieron. Nosotros persistimos en nuestras metas. persuadir, yo persuadí, tú persuadiste, él, ella, usted persuadió, nosotros, nosotras persuadimos, vosotros, vosotras persuadisteis, ellos, ellas, ustedes persuadieron. Luis persuadió a su esposa para ir a Argentina. Pulir. Yo pulí. Tú puliste. Él, ella, usted pulió. Nosotros, nosotras pulimos. Vosotros, vosotras pulisteis. Ellos, ellas, ustedes pulieron. Pepe pulió todos los cubiertos de la casa. Unir. Yo uní, tú uniste, él, ella, usted unió, nosotros, nosotras unimos, vosotros, vosotras unisteis, ellos, ellas, ustedes unieron. Ellos unieron sus fuerzas para pelear en la guerra. Sacudir yo sacudí, tú sacudiste, él, ella, usted sacudió, nosotros, nosotras sacudimos, vosotros, vosotras sacudisteis, ellos, ellas, ustedes sacudieron. Juan sacudió la cabeza y no comió vegetales. Suprimir. Yo suprimí. Tú suprimiste. Él, ella, usted suprimió. Nosotros, nosotras suprimimos. Vosotros, vosotras suprimisteis. Ellos, ellas, ustedes suprimieron. Juliana suprimió su tratamiento porque se sentía muy bien. transcribir. Yo transcribí. Tú transcribiste. Él, ella, usted transcribió. Nosotros, nosotras transcribimos. Vosotros, vosotras transcribisteis. Ellos, ellas, ustedes transcribieron. La secretaria transcribió la entrevista. Transmitir. Yo transmití. Tú transmitiste. Él, ella, usted transmitió. Nosotros, nosotras transmitimos. Vosotros, vosotras transmitisteis. Ellos, ellas, ustedes transmitieron. Ayer la compañía de cable transmitió el partido. Presumir. Yo presumí. Tú presumiste. Él, ella, usted presumió. Nosotros, nosotras presumimos. Vosotros, vosotras presumisteis. Ellos, ellas, ustedes presumieron. Ellos presumieron su auto nuevo.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 El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en IR. Video número 24. El tiempo pasado en español.